Aquí lo tenemos Y lastimosamente Debo decirles Spoiler alert Vamos a hacer un falso unboxing Porque ya lo había sacado Es verdad No me aguanté Esta belleza tenía que probarla Pero bueno Aquí vamos Como lo pueden ver Es muy hermoso El acabado mate La triple cámara posterior Como pueden ver Tiene un lector de huella Supersónico muy interesante la pantalla es simplemente hermosa y como vamos a ver las dimensiones lo hacen un smartphone bastante manejable el Nova 10 Pro yo lo advertí es un falso unboxing y como siempre nos preguntan qué más hay en la caja pues aquí vamos a salir de la duda efectivamente acá viene la documentación no la tengo acá pero viene y un bomber también el pincito para remover la sim además como podemos ver acá tenemos un marranito de carga de nada menos y nada más que 100 watts carga rápida y también podemos encontrar el cable de carga y sincronización de USB-C a USB-A. De resto, fíjense, no hay nada más en la caja para que después no digan, no, es que yo removí esto que hay acá y me salieron los audífonos. No, no por lo menos para Colombia. Puede que para otros países la oferta sea así, pero localmente así viene. El mismísimo Nova 10 Pro negro en acabado mate. Bueno, y como los doctores siempre lo preguntan, el peso. Vamos a verlo. Bueno, vamos a ver algunas otras dimensiones escala en mano. Aquí lo tenemos. Aproximadamente 16 centímetros de largo. De ancho tenemos... Aproximadamente 6,8 centímetros y de grosor, aquí lo pueden ver, mm, más o menos 7 milímetros. Es muy esbelto y es un teléfono con unos acabados simplemente hermosos. Algo que me gusta mucho es que, fíjense, las huellas no quedan, contrario a lo que pasa con muchos otros teléfonos. Este acabado mate está hermoso y evita que las huellas queden por la parte posterior marcadas. Como podrán darse cuenta, efectivamente, aquí no tenemos una, sino dos cámaras frontales. En donde la principal tiene la medio pendejadita de un sensor de 60 megapíxeles. Además, tiene una visión ultra amplia de 100 grados y zoom libre algo que no habíamos oído antes pero suena muy cool lo estaremos probando para ver efectivamente cómo funciona y todo esto tiene la ayuda de la inteligencia artificial para mejorar los diferentes escenarios donde se ponga a prueba y aquí tenemos el NOVA 10 PRO que como pueden ver tiene zoom a nivel de selfies lo cual es increíble y es un zoom bastante ilimitado oh o sea podría seguir ampliando pero bueno ya, ya creo que se me vería todas las imperfecciones y no es la idea pero fíjense increíble el nivel de detalle 5x al que llega probando la opción de vlog del Nova 10 Pro en donde como pueden ver tenemos activadas las dos cámaras podemos hacer zoom por ejemplo Podemos devolvernos e inclusive podemos usar el gran angular. Lo mismo también teniendo como si fuera un picture in picture de las dos cámaras. Y aquí de paso estamos probando también la estabilización en video mientras caminamos. Incluso con las dos cámaras posteriores, fíjense, me puedo devolver para tener, esto es 2X y esto es 5X. Nótese la diferencia, es muy interesante, con la cámara frontal como es doble, fíjense tenemos un acercamiento y en picture in picture la cámara normal, podemos tener opciones de retrato en video. nótese cómo juega con el sol, lo cual es súper interesante, a nivel del set de cámaras posteriores podemos ver que son tres, muy atractivas la principal de 50 megapíxeles y algo interesante que hizo Huawei fue cambiar efectivamente los filtros de color en este caso tiene algo que se llama RYYB en lugar de RGB quiere decir que cambia los píxeles verdes por amarillos aumentando la entrada de luz al sensor eso lo vamos a poner a prueba a ver qué tal salen las fotos, los videos y demás. Además tiene una vista nocturna bastante interesante y la facultad de seguir el objetivo. Algo que estamos viendo que la inteligencia artificial hace muy bien es cuando yo pico en la pantalla a una persona que está en movimiento, Básicamente lo que hace es enfocar todo el esfuerzo para que esta persona salga muy bien. Así no esté aquí En este video fíjense que tenemos gran angular, 8x, 1x. Y puedo seguir ampliando para captar lo que pasa a nuestro alrededor hasta 6x. En este punto ya se empieza a ver un poco eh, el pixel y la parte digital de este software. Y acá podemos ver un poco cómo se comporta a nivel de fotografía macro nocturna podemos ver un poco de la nocturna en interiores algunos detalles también en centros comerciales nocturna en exteriores los diferentes tipos de cámaras que tienen hasta que probamos 1x y el gran angular y ahora no sé si estamos pidiendo mucho pero fíjense que en exteriores nocturna le cuesta un poco la estabilización caminando volviendo al apartado de la carga, este pequeñín de 100 watts que viene incluido en la caja tiene un super capaz de cargar básicamente de 0 a 100 en 20 minutos o de 20 al 80% en tan solo 10 minutos para cuando uno tiene que salir y se le ha olvidado entonces mientras se baña lo deja cargando y seguramente va a tener gran cantidad de energía para el resto del día bueno en el momento de configurarlo yo instalé dos juegos me da culpa pero debo decir que sí hay mucho bloatware las buenas noticias es que lo puedo desinstalar para esos usuarios que odian que el teléfono traiga muchas aplicaciones fuera de la caja. Fíjense que se pueden quitar, lo cual es fantástico. Sí, muchos amarán que tenga tantas opciones precargadas, pero en mi caso me parece que menos es más. Ahora bien, vamos a ver qué tal se desempeña en los juegos. Y aquí hemos bajado algunos. Efectivamente, hay muchas funciones que van a darle un buen rato a los gamers para capturar la pantalla, para grabarlo y tener cómo compartirlo o analizarlo a la posteridad y no sé si inclusive hay funciones para acelerar el juego ¿cierto? y lograr un mejor rendimiento, evitar distracciones y bloquear las llamadas nada, que uno esté jugando y que le llegue una llamada para interrumpir todo. Así que aquí vamos. Sí. Pero creo que hasta el momento vamos bien. Se logró. Y vemos los ángulos de visión. Vemos el sonido. No hay problema si yo tapo este parlante que allá arriba. Tendría yo que cogerlo muy mal para encajenar, encajenar el sonido, pero en general. Se ve y se oye bien. Y no se sintió en ningún momento que estuviera forzado ni quedado. se pudieron dar cuenta, en el momento de jugar, la tasa de refresco es de 120 Hz y el muestreo táctil de 300. Entonces se puede jugar sin ningún problema. Bueno, y aquí vamos. No me juzguen, esta es la primera vez que voy a jugar, así que vamos a ver cómo se comporta el NOVA 10 Pro bueno lo logré y no se sintió aliento realmente el NOVA estuvo a la altura bueno debo decir que funciona se calienta un poquito pero no es mucho y lo estamos usando sin sí, el Bumper, seguramente con el Bumper no eso debe ser algo que ni siquiera se siente a veces no quiere buscar aplicaciones que no tiene entonces para eso eh, el petal search funciona bastante bien vamos a ver por ejemplo vamos a buscar pop y aquí busca imágenes y demás y podemos ir a la parte de aplicaciones precisamente para encontrar el juego y proceder a instalarlo fíjense y aquí lo puedo bajar y simplemente instalar los apk en toda la red y aquí fíjense ya estoy terminando de descargar precisamente toda la para jugar este es un recurso interesante pero hay que tener mucho cuidado porque estamos instalando desde diferentes repositorios de todas maneras en el momento de instalar el APK, se hace una búsqueda de seguridad, pero hay que tener eso en cuenta. Una vez termina de cargar, pide básicamente aceptar la política de, de privacidad y listo. Lastimosamente, no todo es felicidad. Hay cositas que podrían ser mejores en el Nova 10 Pro, como por ejemplo, a la cámara le falta un poco de estabilización en la posterior y en la frontal, por otro lado, eh, no tiene los servicios de Google, entonces los usuarios primerizos podrían sen sentir esa carencia y además viene con roadware preinstalado. Pero como pudimos ver, esto se puede borrar, entonces no parece ser tan grave. Así que es un móvil bastante capaz que puede hacer muy feliz a todos los que ya tienen varias piezas del ecosistema de Huawei, como el reloj... Los Freebots Pro, algunas máquinas como por ejemplo los MatePad, pero para los usuarios primerizos puede llegar a costarles un poco acostumbrarse a usar el Petal Search y App Gallery. Así que allá va en cada uno. Si tiene el expertise, seguramente le va a sacar el jugo a un móvil como el Nova 10 Pro, si no, pues tendrá que mirar posiblemente hacia otro lado o aprender cómo instalar las apk así que como siempre la decisión va en cada uno esta fue la reseña del nova 10 pro de huawei